La gravedad del intento de magnifemicidio a la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pone en peligro la democracia. Por ello, es necesario repudiar este tipo de actos y llamar a la reflexión respecto de la instalación de discursos de odio en la Argentina. En ese marco, nos trasladamos a la Plaza 9 de Julio, a la movilización en defensa de la democracia, donde conversamos con diferentes protagonistas de la Universidad Nacional de misiones y personas autoconvocadas por una democracia sin odio, solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Y decimos que está en juego no solamente un proceso individual, sino la democracia toda, porque se están vulnerando derechos constitucionales fundamentales. En primer lugar, el del debido proceso. En segundo lugar, el principio básico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso no tenemos ninguna herramienta para llegar a la instancia en que fuimos llegando. Y lo que deja en evidencia que hay un hostigamiento no solamente a, a la política, sino que también a la mujer que desafía estos estos límites que nos quieren poner. Hay una cuestión de violencia política que se encuentra totalmente demostrada con el intento de femicidio de ayer. Entonces también debemos replantearnos cuál es el lugar que nos están dando a la mujer, cuál es el lugar que está ocupando la política como una herramienta de transformación social. Es un momento de dejar de lado las banderas partidarias. Más allá de la cuestión criminal del atentado, eh, lo que significa en términos políticos. Eh, Cristina, eh, para la sociedad argentina y para el sistema universitario es un emblema de inclusión, de ampliación de derechos, de promover la igualdad, la soberanía, la tecnología, el desarrollo para, con justicia social. Y creo que es la figura más importante que tiene la Argentina y, la, y Latinoamérica hoy. Eh, creo que la idea es atemorizar a Cristina en particular, pero en, en, en Cristina a toda la fuerza del peronismo que, que tiene la esperanza de construir un país para todos y todas mejor de lo que tenemos. Hicimos un pronunciamiento con las periodistas feministas de La Nación que esto es claramente una violencia política, simbólica, que es sistemática, que se viene realizando hace mucho tiempo porque no es aleatorio que todas las mujeres que han estado en el poder siempre se la han eh, tratado de estigmatizar y en nombre de la violencia eh, simbólica se naturalizan todas las violencias. y Yo una cosa que escuché muy reiteradamente es la gente hablaba de la dignidad, de que con Cristina recuperó la dignidad, porque su mamá era no se podía jubilar y se pudo jubilar porque la otra era ama de casa, porque el otro tuvo trabajo, bueno, eh, gente de, digamos, de las diversidades sexuales que, que hablaban de la ley, de, bueno, todas las leyes que beneficiaron a, a estas. Diversidad, de ese fin, más allá de lo que piense cada uno, es un hecho no humanitario de canción, estar hoy dependiendo, defendiendo, es de de defendiendo de la vida, de eso se trata, de defender la vida, y independientemente es de las eh, banderas partidarias. yo creo que haya personas en el mundo que estén en contra de este tipo de defensa. Básicamente eso, defender la vida. Estamos hoy en la plaza reunidos en defensa de más que nada el Estado de Derecho y el orden democrático que tanto nos costó consolidar como país teniendo una democracia joven. Por eso eh, creo que es más allá de una cuestión partidaria. Creemos que, que esto excede todos los límites posibles, pensables de lo que es la democracia que tanto se pregona. Y estamos acá para salvaguardar esa, ese, este sistema que tiene valores, que compartimos, que permite expresarnos libremente y es, eh, está claro que ADUNAM en ese sentido eh, acompaña a todos los movimientos que se generan para consolidar un modelo democrático, rechazar eh, esa violencia y seguir bregando para que todos tengan palabra, para que todos tengan la posibilidad de expresarse eh, libremente. antropología en la facultad de humanidades y ciencias sociales me encuentro acá hoy reunida con todos los compañeros en apoyo a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que en la noche de ayer sufrió un atentado muy grave amenazante a nuestra democracia y considero que como jóvenes y estudiantes tenemos que hacer que llegue a ella nuestra calidez y amor que tenemos por, por la figura que representa a Cristina. Y la verdad que estamos con compañeros y compañeras para, para pedir, digamos, una en defensa de la democracia y una sociedad eh, más con más empatía, ¿no? ¿La? país con, con paz social, ¿no es cierto? Sobre todo entonces estamos acá, digamos, en defensa de la democracia y en contra de la violencia mediática, judicial e institucional. Queremos decir basta de la violencia y principalmente estoy acompañando a mi hijo porque no queremos, estoy con mi hijo acá en la plaza, porque no queremos que vuelva a pasar. Hace más de eh, muchos años dijimos eh, nunca más que volvamos a estos hechos y decimos eh, queremos la democracia, así que bueno, por eso estamos hoy acá. Vinimos hoy acá a manifestarme con todos los compañeros, eh, porque considero que fue un atentado no simplemente a la presidenta, yo no considero que sea algo como personalizado, sino que más bien algo más a nivel político, como fue un atentado a toda nuestra democracia. Como graduado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, eh, repudio, repudiamos este hecho trágico que sucedió en el día de ayer, digamos, ¿no? Necesitamos reflexionar qué le pasa a nuestro país, qué nos pasa a los argentinos. Basta de discursos de odio, basta de medios masivos que lo único que hacen es seguir enfrentando a ciudadanos y a trabajadores contra trabajadores. Tenemos que poder repensar, es un antes y un después, después de esto que sucedió. No este hecho como una sorpresa, sino que lo vemos como la consecución de todos los actos y de todo el estigamiento que ha recibido Cristina Kirchner prácticamente desde que inició su primer mandato como presidenta. Y estoy en la plaza hoy porque considero que lo que ocurrió ayer y lo que viene ocurriendo en el espacio público, ya sea en los medios, ya sea en el espacio digital, es una ruptura de las reglas democráticas que nos impusimos hace más de 40 años y que hasta ahora lo veníamos sosteniendo en la calle. Considero también que los valores de la democracia no son una conquista para siempre, sino que son históricas y son el resultado de una lucha permanente, de una disputa y que esa disputa hay que darle acá, por ejemplo, en la plaza.